Hola gente, me llamo Gabriel, me pueden encontrar en Twitter como gabriel 63 y en esta serie de videos aprenderemos sobre el lenguaje de programación Ruby Ruby es el lenguaje que se utilizó para crear el framework Ruby on Rails tiene una sintaxis elegante y nos permite hacernos la vida más sencilla Entre sus características podemos decir que es multiplataforma lo podemos utilizar tanto en Linux, como en Mac, como en Windows. Es interpretado y de tipado dinámico, como PHP o Python. Y es un lenguaje orientado a objetos. Si quieren probar Ruby sin instalar nada, pueden ir a tryruby.org y utilizarlo desde su navegador. En la instalación hay diversos métodos. Y les eh, recomiendo que para utilizarlo es mejor desde un sistema operativo tipo Unix, como Linux o Mac. Si utilizan Windows o Mac es más sencillo yendo a rubyinstaller.org. Pero es recomendable utilizar RBM ya que nos permite tener varias versiones de Ruby sin mezclar sus librerías. Para más información pueden ir a installrails.com. La versión que estaré utilizando es la 2.1.4, pero a partir de la versión 2.0 está bien. Bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en los próximos videos.